Y eternamente Sueños de amor ¡Aguan! Cantinero, y vengo aquí A sentarme en este bar y a ver Se ha alejado sin razón, dejando un gran dolor. El mayor error de uno es tratar de encantar, sacarse de la vida. Sí, pues alegre. Oscar Giovanni. Award. Dinero aún la pienso, yo no la puedo olvidar, pero no sé si regresa. Porque tengo la sospecha que tiene un nuevo amor. Y no lo puedo aceptar. El mayor. Debe sufrir por amor Recuerden que Si te quiere vuelve Si no, mejor que no ¡Ahora! El otro error de uno Es tratar de intentar Sácase de la cabeza Lo que está en el corazón mm -hmm. Bebí, oígame a mí ¡Suscríbete al canal!